Mediante este video se va a explicar cómo bloquear mensajes y llamadas que no deseen recibir de cualquier número de teléfono o celular. Este procedimiento que se va a explicar se va a hacer con un teléfono Samsung J7, pero es posible que también se pueda aplicar con otros teléfonos de diferente Marca y modelo al Samsung J7. Entonces el procedimiento es el siguiente. Seleccionan teléfono. Eh, buscan el número de teléfono o de celular que deseen bloquear. En, para este ejemplo voy a seleccionar el 475. Seleccionan el número de teléfono o de celular a bloquear. Y en la parte superior derecha seleccionan más. Ahí está la opción bloquear de bloquear número y la seleccionan. Eh, tienen dos opciones: bloqueo de llamadas y bloqueo de mensajes. Si ustedes desean, eh, no desean recibir ni llamadas ni mensajes de cualquier número, seleccionan bloqueo de llamadas y bloqueo de mensajes y le dan aceptar. Ahora, si ustedes desean eh, bloquear solamente las llamadas, ustedes seleccionan bloqueo de llamadas y le dan Aceptar. Eh, caso inverso, si solo desean eh, bloquear los mensajes, seleccionan bloqueo de mensajes y le dan Aceptar. Eh, y ese es el procedimiento sencillo que ustedes pueden eh, aplicar para bloquear cualquier número de teléfono. Si te gustó el video o te fue de utilidad dale like, eh, si deseas suscribirte a mi canal también puedes hacerlo.